Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo tenemos un invitado especial. Se trata de un asesor fiscal, laboral y contable especializado en criptomonedas, Miguel Almodóvar. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues la verdad es que bastante bien. Con un poquito de resaca la semana pasada de todo lo que pasó con Luna pero muy, muy encantado estar aquí. Genial, es un placer tenerte aquí. Nada, como pequeño inciso me gustaría detallar que abajo en la descripción del vídeo encontraréis la página web de calpasesores.com en la cual están todos los servicios detallados. Vamos a hacer más vídeos con Miguel porque Miguel es una persona que está metida en el mundo cripto de hecho, somos amigos y muchas veces hablamos sobre diferentes conceptos, diferentes proyectos, compartimos mucha sí. información y creo que puede aportar un valor extra para toda la comunidad. También si os gustaría veros, por supuesto, un like y suscribiros al canal, ya que nos ayudaréis a compartir este contenido. Pues nada, Miguel, vamos a empezar con la primera pregunta. Me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido tu trayectoria, tanto en el mundo fiscal tradicional como en el mundo cripto. Bueno, pues yo llevo más de 18 años en, como asesor, tanto de fiscal, laboral y contable, desde pequeñas empresas, autónomos, hasta grandes empresas, comunidades de bienes y asociaciones, desde que comienzan hasta que avanzan, tienen trabajadores, vienen con prestaciones, ayudas, e intento ayudarles en toda esta parte. Y luego, la, lo que entiendo que es lo importante para este vídeo es el tema de la criptomoneda. Yo empecé, como cualquier persona que pueda ver este vídeo, a finales del, bueno, mitad del 2016, justo antes de lo que fue el boom del 2017, que es cuando todo el mundo conoció lo que era el Bitcoin, lo que era el Ethereum. Una gran parte de mis clientes tienen que ver con el tema informático y estas personas, pues un día comiendo, que son conocidos, me enseñaron pues esto que me enseñan el móvil y dice mira, tengo Bitcoin, tengo claro. Ethereum y empezaron a preguntarme, empezaron como a intentar venderme o, o lo que era la... Sí, el, compartir ¿no? un poco, ¿no? La blockchain y sí, todo el concepto. Sí, exactamente, algo que hemos hablado tú, tú y yo muchas veces, ¿no? Sí. Algo de... Ellos compraban a largo, empezaron empecé a investigar, empezaron a contar, tuvimos varias conversaciones sobre ello, y empecé a invertir. Primero empecé a largo, como ha empezado la mayoría de gente, de voy a comprar, a ver qué ocurre, con la emoción de he metido, yo qué sé, 1.000 euros y tengo 1.300 euros porque ha subido el bitcoin. Claro, pues es que encima 20. justamente en 2017 que cada vez que abrías el exchange ya, había subido 2.000 dólares. Subido. Exactamente, y estabas, veías otra moneda que había subido, comprabas esa moneda, empezabas y luego vino, vino la catacombe, Todo para abajo, todo pérdidas, que no pasa nada, pero yo seguí, como mucha gente, seguí investigando, seguí viendo, me metí en muchos foros y empecé un poco a investigar todo lo que se podía hacer, ¿no? Empecé a tocar un poco, porque yo siempre he sido de mercados tradicionales, de hacer trading, a largo también, pero aquí vi que se podía hacer a corto. Empecé a hacer a corto, eh, compré bots, los cuales empecé a utilizar, con un amigo mío. Prácticamente desde entonces he tocado un poco todo, desde lo que es trading agresivo, trading a largo, minería yo no, pero uno de mis clientes ha estado en minería bastante fuerte, entonces he conocido toda la parte de minería... Luego empecé en lo que serían pues los NFTs, tanto los juegos como la compraventa en no OpenSea de NFTs, la, la que lo que está ahora de moda, pero hace bastante tiempo, uh -huh. eh, préstamos, staking, daos, he visto todo, desde las tra páginas tradicionales como pues Binance hasta eh, PancakeSwap, eh, Coin, todas estas páginas he estado ahí, salidas, dex, de he vivido todo como cualquier persona que nos pueda estar viendo, que lleva mucho tiempo ya he vivido la criptomoneda que sale y que la hacen un rug y se lo llevan todo, hasta la que es un honeypool, etcétera, etcétera. Esa ha sido mi trayectoria, básicamente la de cualquier persona pero con una diferencia, y es que yo un momento determinado en el cual me planteé qué pasaba con los beneficios que tenía. Claro, a nivel fiscal, ¿no? ¿Qué pasa claro, con esto? Se entiende que tienes que pagar. En España por todo se tiene que pagar. Que esto ya es discutible. Se tendrá que pagar más o menos, la gente pensará que es demasiado, gente que piensa que es poco, poca, pero hay gente que lo piensa o que tendría que estar más grado Pero sí, yo me lo planteé, pero prácticamente al principio, y mis propios clientes me lo decían, oye, y esto yo he ganado mil euros, ¿qué hago con esto? ¿Tengo que declarar o no lo tengo que declarar? Y entonces Hacienda, lo que era normativa, lo que eran las preguntas de la Dirección General de Tributos, están bastante verdes, la verdad. Y lo que hice fue comparar lo que sería, empezar a comparar lo que sería la tributación normal con lo que sería de las criptomonedas. Y a partir de ahí empecé a mirar, a revisar y, y si compro y no vendo, ¿qué ocurre? Y si compro y vendo, y si hago muchas transacciones, pero y si compro una moneda y la cambio por otra, y si hago stick y intereses, ¿y la minería qué es? Porque la minería es compra-venta, es una actividad económica y de ahí fui avanzando en conocimientos hasta ese punto donde creaba el asesoramiento para intentar trasladar un poco mi experiencia y lo que yo sé a mis clientes vale y aquí es donde entra la siguiente pregunta que es un poco si se debe o no declarar no que va un poco enlazado que realmente en España pues sí nos guste o no pero sí que tenemos que declarar y debemos hacerlo para sí. sobre todo evitar futuros problemas ¿no? que cuéntanos un poco sí. cómo si se debe a declarar ver... y sobre todo cómo lo debemos hacer no vale lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente una cosa es informar, que es declarar, y otra cosa es pagar. Claro, eso ¿sabes? es importante, diferenciar sí. entre informar estas dos Exacto. opciones. Exactamente. Una cosa es que tú tengas la obligación de Hacienda, por el método que sea, que el, el método normal, que es lo que va a tener el 95% de la gente, es la declaración de la renta, uh -huh. declarar, informar de que tú has tenido unas ventas de criptomonedas, que ventas son muchas cosas, no solamente he comprado Bitcoin, y lo he pasado a euros o a dólares. Es otras muchas cosas que, particularmente, cuando se hace el asesoramiento, se especifica y se mira a ver qué ha hecho cada persona. ¿no? Entonces, en ese momento, tú dices, vale, tengo que informar, tengo que declarar, se hace los cálculos, y se mira a ver si se tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto pago? Que es la otra pregunta. ¿Cuánto debería de pagar? La declaración de la renta es algo que ya, Mate estuvimos comentando el otro día, que es algo que escala. Es decir, tú a más ganas, más pagas. Uh -huh. No en el total, sino es algo progresivo. En la declaración de la renta, pues las criptomonedas es exactamente igual. Tú pagas un 19, un 21, un 23 o un 26, dependiendo de cuánto hayas ganado. Es de 0 a 6.000 euros, de 6.000 euros a 50.000, de 50.000 a 200.000 o más de 200.000. En los tramos de 19, 21, 23 y 26. Un ejemplo vale, práctico. Yo he comprado un Bitcoin en el 2020 por 20.000 euros y lo he vendido por 30.000 euros. Es decir, he ganado 10.000 euros. Luego ya habrá que ver gastos como si gas y comisión, etcétera, etcétera. Pero pongámonos así y aclarémoslo un sí, poco. Sí, a números no redondos. Sí, he ganado 10.000 euros. Pues de 0 a 6.000 pagarías el 19% y de los 6.000 a los 10.000 pagarías el 21% de esa parte. Eso haría la declaración de renta, lo pondrías. Si tienen o cosas que te la minoran, pues pagarías menos, pero en principio pagarías por esa parte. Eso es el global y eso es lo sencillo. Luego ya vienen complicaciones de, de cómo hacerlo, ¿no? Vale, esto es con, eh, con una ganancia, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos, sí. por ejemplo, una pérdida, no? Porque también... Sí, claro. ¿no? sí tú puedes tener una pérdida, bueno, vamos a lo mismo, te toca te, tienes que informar porque tenido movimientos que son necesarios de informarlos, tú informas y te sale una pérdida de 10.000 euros. Pues esa pérdida se te guarda durante cuatro años que tú estás compensando, siempre con unos máximos de compensación por año, pero se te guarda, no lo pierdes. Esto es interesante porque una de las cosas que la gente piensa es que cuando Hacienda te da la declaración de la renta, y te sale dinero, te da dinero, Hacienda te está pagando, Hacienda nunca te paga. Hacienda te devuelve lo que tú, otra persona, tu jefe o tú mismo por ti mismo o quien sea, ha pagado por ti. Eso es así, entonces por eso se llama devolución de la renta, porque te devuelven lo que han pagado, no, no te pagan. Te compensa las pérdidas con futuros beneficios. Exacto. En este caso, una cosa rara, no pongan el 20%, si ganas 10.000 tienes que pagar 2.000 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues si pierdes mil, no te van a dar 2.000 euros, se te va a claro. guardar por si en un futuro ganas, que tampoco tiene por qué ser con criptomonedas, porque todo va por en dos bloques, puede ser por una venta de un inmueble o por una venta de acciones, participaciones o finalmente, por criptomonedas. Te va a guardar ahí ese negativo para compensar. Entonces es bastante interesante declarar... Aunque tengas pérdidas, informarlo para si a futuro ¿Tienes, tienes beneficios compensar. Yo, por ejemplo, este año en la declaración de la renta tengo que compensarme pérdidas anteriores. Eso es así. Claro, es importante no pensar, por ejemplo, de, vale, este año he tenido pérdidas, entonces paso de hacerla. ¿no? Es un error porque en un futuro, si seguramente tienes beneficios, no podrás restarte estas pérdidas si no las has declarado o no has Exacto. informado de ellas. ¿no? Exacto, aparte es un error doble primero es un error porque no te lo vas a poder compensar y Hacienda no te va a dejar que lo compenses y segundo es porque si te va a dejar que te lo compenses te va a sancionar por no haberlo declarado en la renta aparte esto es muy importante si tú tienes movimientos en criptomonedas porque la renta hay veces que tú no tienes la obligación de hacerla. Quitemos que no tienes cita moneda, ¿no? Tú ganas, tienes tu salario y no llegas a lo que es el. Que trabajas en una empresa, no llegas a los 20.000 euros y tú no tienes la obligación de hacer la declaración de la renta. No la tienes que hacer, ¿vale? Porque igual te se la pagas 50 euros. Pero sí que te sale el cuadrito, el famoso cuadrito, o ni siquiera te sale, pero tú has tenido unas pérdidas. Tienes la obligación de hacer la declaración de la renta. Si Hacienda, desde los cuatro años siguientes, te pregunta, te manda una carta, la carta de Hacienda. La famosa carta. Nueva, la famosa carta donde simplemente es una comprobación, tampoco están matando a nadie, es una comprobación sí, sí. de tu declaración de la renta, te hacen preguntas y ven que tienes la obligación, te van a sancionar por no haber declarado. Eso es otra cosa. Entonces, es doble. Primero porque te pueden sancionar por no haber declarado y después porque vas a perder ese negativo. Claro, no te lo vas a poder sí. compensar en un futuro. No, no lo vas a poder compensar. Vale, y poniendo un ejemplo así también práctico, un poco más personal, yo soy bastante maximalista de Bitcoin, como ya sabes, ah, y sí, mi... Sí. Un poco mi estrategia es a largo plazo y también voy acumulando semanal o mensualmente bitcoin, ¿no? Y siempre lo voy comprando y directamente enviando a mi billetera fría, ¿no? A un hardware wallet. Sí. En este caso yo no tengo intención de vender hasta dentro de unos años. En mi caso, ¿qué debería hacer, ¿no? Para porque supongo que hay mucha gente también que está comprando y que directamente no lo quiere vender, por lo menos a corto o a medio plazo no lo quiere vender. Entonces, en Ajá. mi situación, ¿qué pasaría? A ver, lo primero y recomendación personal uh -huh. es guarda todos los movimientos que hagas. Para sí, que... sí, por supuesto, esto los guardo porque el año pasado ya aprendí el calvario que me sí, tocó ajustarlo la... todo, fue sí, un poco ya, ya locura. Lo, ya, lo, ya lo vivimos, ya lo vivimos. Entonces, <risa> como recomendación personal, aunque no tengas que declarar, vale, aunque no tengas la obligación de informar, guárdalo todo, como lo empaño, hazte tu Excel, usa... Eh, algún programa externo que luego sí coin de, tracking nosotros digamos, usamos coin usa tracking un... que la verdad es que a mí sí, personalmente claro. me ha ayudado mucho ahora explicaremos un poco qué, de, de qué trata sí, coin tracking pero bueno usa un programa externo como coin tracking y guárdatelo todo Guárdate, bájate los excel de vainas o de, de la aplicación que uses guárdalo todo si tienes que usar una libreta usa una libreta pero guarda guardado todo y luego en el caso de que tú no hayas hecho nada más que comprar y guardar por haberlo cambiado de billetera por haberlo mandado de un exchange a una billetera fría o haber hecho cualquier cosa, no tienes por qué declarar. Tú solamente tienes que declarar cuando eso que has adquirido ha tenido un cambio monetario. Yo compro Bitcoin a un valor y lo vendo a otro valor, por lo que sea, me refiero a la venta, es cualquier cosa. La venta es lo cambio... Por Ethereum, Ethereum. por ejemplo, o por sí, cualquier sí. otra moneda. lo cambio a Ethereum, lo cambio a Tether. Hago una liquidity pool en la cual uno... Eh, Dos monedas, eh, BNB sí, para hacer BNB BNB. con USDT y crea sí, una sí. nueva moneda. Todo lo que sea un cambio de esa moneda, que además suelen tener aparte una comisión para hacer los cambios y demás, todas esas uniones, todos esos cambios que haces, tienes que declararlos. Siempre. Ahora, si tú no has hecho nada más, o sea, tú tienes Bitcoin y de Bitcoin lo mueves de un punto a un punto de con los gastos de gas, ahí no tienes que declarar nada. Luego viene lo que acabo de comentar, que es cuando haces transacciones, es decir, yo compro una cosa, compro Bitcoin, veo que el Bitcoin se está estancando, Ethereum empieza a subir, compro Ethereum, me va a la cabeza y compro Luna justamente antes de que caiga, etcétera, etcétera. Haces lo que sea, ¿no? Vas sí, haciendo sí. cambios. Todo eso tienes que declararlo y tienes que informar de esos cambios. Luego ya veremos si has ganado o has perdido. Y cuando tienes que pagarte, tienes que declararlo. De la misma manera, tienes que declarar el resto de cosas. La minería, pues una actividad económica se tiene que declarar como una actividad económica. ¿Qué tienes, haces staking? Pues los intereses, es decir, la moneda que te dan, porque todos conocemos en Pancake Shape el, el staqueo cake y me dan cake, ¿no? Pues ese cake que te dan son unos intereses que tienes que declarar de otra manera, pero también tienes que declararlos. ¿vale? Sí, ya... Por ejemplo, la creación de NFTs, ¿no? Si quiero crear una colección de NFTs, ahora lo han cambiado esta ley también, ¿no? Para... Sí, a ver, está un poco también muy cogido con pinzas toda la declaración y hay muchos fallos en la pregunta vinculante porque ha salido, salido hace un mes y medio lo que fue, una pregunta vinculante de la dirección general de tributos, que están colgando mucho la normativa, está bastante colgando intentan aclararlo con los mecanismos que tienen ahora mismo. Ya, pero todavía pero está lo, un poco verde ¿sí? sí, a ver, yo, yo como he comentado antes, siempre intento trasladar mis conocimientos generales de cómo funcionan las cosas uh -huh. a cómo son en, la, en las criptomonedas. Claro, ¿sí? interpretar un poco lo que nos dicen, sí, ¿no? lo que nos van diciendo. Exactamente la normativa anterior con la normativa actual porque realmente no se van a inventar cosas, van a intentar trasladar lo máximo posible la normativa anterior a cómo funciona esta pues un NFT al final es un bien que vale, es un token no fungible ¿vale? entonces teóricamente debería de tratarse como los tokens, pero se están tratando o haciendo, lo va a intentar tratar como si fuera un cuadro, o eso es lo que yo estoy claro. viendo Sí, yo compro Sí, una, cuadro, hora, y... una obra de arte que vale pues X o... Exactamente. No está nada aclarado y ya veremos por dónde tiran, pero si yo compro un NFT y lo vendo, no se sabe si va a ir por renta, no se sabe si va a ir por impuestos de transmisiones patrimoniales o por actividad económica. Eso hay que verlo en cada caso. Ahora, lo que sí que han aclarado es que si tú te dedicas y ganas un dinero en esa actividad económica... Pero primero tiene que entender que es una actividad económica. La Actividad económica es de lo que tú vives, tiene que ser una actividad en constancia, la cual tú tienes un, un ingreso y te dedicas a eso. Y es tu, una, una parte importante de tus ingresos. No tiene por qué ser del total, pero una parte y una constancia. Que eso lo hace mucha gente. Hay gente que lleva años, años, viviendo o ganándose una gran cantidad de dinero en NFT. Para Hacienda ha dicho que eso es una actividad económica. Y lo peor de todo que ya veremos dónde queda, es que he dicho que lleva IVA Esto ha salido ahora, entonces sí. esto habrá que analizarlo muy bien para la declaración del año que viene y para ver cómo lo tratamos, ¿vale? Porque una persona que está en su casa, pues yo siempre intento referirme a una persona joven que todavía no ha, no ha no empezado a trabajar, que está estudiando y que se pasa por sus ratitos libres porque le gusta, comprando y vendiendo NFTs y le va bien. O incluso haces tu propia colección porque no son tan difíciles de hacer una colección. No, y es no. un rendimiento. Pero eso es una actividad económica porque has sí. creado algo para ganar dinero. Pues eso hay que declararlo de otra manera, de la misma manera la minería, pues lo que he dicho, los préstamos en los intereses... Claro, entiendo que hay que estudiar y analizar cada uno de los de las sí. acciones concretas que está realizando la persona para poder distribuir exactamente cómo, cómo hay que pagar o cómo hay que restar en función de la ganancia o sí. pérdida, ¿no? Y una, una cosa que quiero dejar claro, porque esto es una cosa que la gente normalmente no, no le entra en la cabeza, hay que diferenciar dos sitios. Lo primero es lo que es un broker de lo que es tú usar un exchange descentralizado o centralizado, medio igual. Es decir, por ejemplo, un broker es etoro. Etoro es una página web no para hacerle publicidad, pero es la que sí, sí. Conozco, sí, sí. sí. Que, que tú puedes comprar, ahora, yo lo hice en su día, puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, pero no son tuyos. Claro, decir, no, tienes, no, puedes, no tienes las llaves privadas ni tienes absolutamente nada. No, estás invirtiendo uh -huh. en los suyos, mediante ellos, entonces no son tuyos, tú no es? puedes cogerlos, esos Bitcoins y llevártelos a tu billetera. ¿vale? Entonces todo eso tributa de una manera distinta a lo que acabamos de decir. Claro, por ejemplo, sí, sí, en Binance, que sí que tienes, a ver, puedes mandártelo a una billetera, no tienes las claves privadas de Binance, pero sí puedes mandártelo a una billetera externa. Exact exactamente, externa. o sea, Binance funciona como una billetera, tú te puedes guardar ahí todas tus criptomonedas, igual que puedes tener un Metamask o puedes tener una cartera en lo que tú quieras, vale, sí. en este caso, pero todo lo que no sea una cartera que se transforma en broker, funciona de una manera distinta a lo que acabo de decir. Y de eso no sé si se comenta mucho, pero yo he tenido clientes que han venido y eso sí tiene que sí te comentar, porque tributa de una manera distinta. Porque por ahí existe, el, bueno, no, el, no es que sea un bulo, pero la conversación de si yo no me saco el dinero que luego entraremos en ello a mi cuenta bancaria, no tengo que declarar. Eso no es así. El único caso en particular en que eso funciona es si tú usas un broker, hasta que tú no sacas el dinero del broker, tú no tienes que declararlo pero solo y exclusivamente en un broker vale, vale, independientemente vale. de donde esté el broker, quiero decir, da igual que esté da igual, en Canadá, no, que no. esté da en igual, Europa da igual, da igual, da igual, tú solamente porque no es tuyo, estás haciendo una transacción y hasta que el dinero no viene a ti no es tuyo, porque es del broker entonces tú no tienes que hacerlo, pero eso es otro caso totalmente distinto sí. y aparte hay que analizar también el, el, los tipos de broker, porque hay algunos que a ver de por dónde van, porque cada uno es un mundo Claro, claro. Ejemplo de todo, porque es el, el que más... ¿no? Sí, el más sí. conocido y también un poco, ¿no? Sí, bueno, menos en España o de los clientes que yo he que encontrado. Vale, pues la famosa pregunta también, ¿no? Que ya lo hemos visto mucho por las redes y demás. ¿Qué ocurre si no declaramos? Ya que últimamente hemos visto muchísimo por las redes la forma de ilusión fiscal y demás, que esto nos daría para otro vídeo realmente. Pero bueno, sí. ¿qué ocurre si decidimos no declarar? ¿no? Llevamos, pues, hace uno, tres, cinco años operando en criptos y decidimos no no declaro, a ver qué es lo que pasa. Aquí me supongo que me enfrentaré un poquito a la gente que dice ciertas cosas de ilusión fiscal y de cómo, y que no declares, básicamente, si no has tenido X cantidad o que te mandes poco dinero a tu banco porque tu banco no va a decir absolutamente nada. Lo primero que hay te, que tener en cuenta es que existe una normativa. existe una normativa, siempre existe el riesgo de que esa normativa te la hagan cumplir. Si no la has cumplido, te van a sancionar. Ahora, ¿qué pasa si yo no declaro? Pues, en principio, posiblemente nada. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Lo primero que tenemos que tener es la premisa que dice la gente de que Hacienda esto no lo va a saber nunca. Bitcoin, todos sabemos, o la gran mayoría de gente, y un poquito antes, pero tampoco demasiado antes, un año antes, yo no sé en qué momento tú. ¿Cuándo se dio a conocer las criptomonedas? ¿En el 2017? Principio, ¿Final sí, de 2017? Principio ahí 2018? hubo un boom, un boom muy fuerte que sí. Sí, se popularizó. Claro ¿cuándo, mucho? claro, ¿cuándo Hacienda se empezó a dar cuenta de que la gente había ganado dinero? Pues a partir de ese momento. Posiblemente a partir del final del 18, final del 19, se planteó realmente que la gente había ganado una cantidad exagerada de dinero, ciertas personas. Que habían perdido, pero era de esa manera, ¿no? Y entonces se empezó a plantear las cosas. ¿De eso cuánto han pasado? Tres años, cuatro años, suponiendo que se hubieran puesto las pilas a partir del 2018. En cuatro años, Hacienda ha pasado de no saber lo que era un Bitcoin a en tu declaración de la renta salir un cuadrito que te dice que has tenido movimientos. porque el mundo de las criptomonedas va muy deprisa, entonces parece que ha pasado mucho tiempo, que han pasado muchas cosas porque hemos pasado por la época de compra, los bots, vainas... Coinbase, otras, tal, DAO, Axi, no sé qué, NFTs, que si los monos, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que han pasado muchas cosas en, en, en mucho tiempo, pero ha pasado en un bloque muy poco de, muy, muy, muy cortito. Y en ese tiempo, Hacienda ha pasado de un punto a que era no conocerlo, a ya estar diciéndote en tu propia declaración de la renta, cuidado, que sé que has hecho cosas. Claro. Tenemos información tuya, no la sabemos con exactitud, pero sabemos que está Pero sabemos hablando. qué pasa con Exactamente, no sabemos cuánto, pero lo sabemos. Y, te, y si no nos dices cuánto, y aunque no lo digas, ya veremos si te preguntamos o no te preguntamos. Ahora, lo del revés. ¿Qué puede pasar de aquí a cuatro años? De aquí a cuatro años no se sabe. Puede salir una normativa, no, es puede ser este año o el siguiente, donde diga que hay ciertos hechos tienen, tienen que decir qué personas están, que han movido, no han movido, que haya una campaña, porque hay campañas de a toda la gente que tenga les pregunten y, les, y que te manden ciertos datos o que hagan una reunión, porque a ver, cuanto a lo que es fiscalidad creo que soy bastante bueno, pero lo que es el blockchain conozco pues como la gran mayoría de gente, me gusta es mi afición y conozco, pero no soy el mejor. Uh -huh. Cogen a 20 personas que sean expertos en esto y a 10 personas que sepan de fiscalidad como puedo ser yo y le dicen, vamos a ver, ¿cómo podemos conocer si la gente ha hecho o no esto? Y nos das dos años y te lo sacamos, porque al final todo es trazable. Es que ahí la está, está la, la cosa de las criptos que son, so o sea, en principio Bitcoin se creó para ser soberano, no depender de ningún banco central, ninguna entidad ni nada, pero la realidad es que es completamente trazable y especialmente cuando sí. tú envías dinero desde tu banco de turno, banco tradicional, sí. español... A tu exchange, me da igual que sea Binance, que sea Bit2Me o que sea cualquier otro exchange, ya estás dejando un rastro de trazabilidad. Y ese Bitcoin no, no, y o esa criptomoneda, que si, tiene, si tienes el CAICE pasado en el exchange, va a tener la, tu nombre. Ese Bitcoin va a tener siempre tu nombre. Lo envíes donde lo envíes. Si quisieran rastrearlo, podrían saber exactamente dónde ha ido a parar. No, pero y, y que los bancos, ya no es que tú. Porque esta es otra cosa. Que es que yo he ido por ahí es que si no te lo pasas, a, nadie va a saber nada. Pero vamos a ver, ¿que tú te crees que tu banco no sabe que has usado tu tarjeta de crédito para comprar? Que claro. sí, que métodos alternativos de comprar en efectivo y demás, y estamos hablando de que sí, pero eso no es la gran mayoría de gente. La gran mayoría de gente hace una transferencia o compra con su tarjeta de crédito. Sí, sí. Y yo, y yo tengo ejemplos así nos faltan dedos a los dos de ejemplos que tengo de gente que su banco le ha dicho no. Sí, no las han cancelado que esa... pensando que esto es una estafa o pensando cualquier cosa. No, te... no, no, no. Yo, no no Y han llamado han dicho, es que eso es un movimiento arriesgado mm. y yo tengo cliente que le han dicho, pero es mi dinero y hago lo que quiera con él. Si quiero comprar, aceptarme esta transacción. Y al final el banco lo ha dicho, pero que el banco sabe lo que estás comprando. Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿no? Entonces, no es solamente la venta, es también la compra. Entonces, mm. hasta ahí Hacienda tiene un marco donde puede decir, todas estas personas han hecho cosas. Dime qué has hecho con este dinero, porque sabemos que has mandado 5.000 euros a donde sea. En Coinbase, ¿qué ha pasado con esos 5.000 euros? Trázamelo, ¿dónde están? Y ahí veremos lo que ocurre. Claro, y de, sí, del sí, mismo sí, modo, va. al revés, cuando quieras, cuando quieras sí. volver a ingresar tu dinero al banco, pues uh -huh. va a pasar lo mismo, ¿de dónde viene esto? ¿No? Sí, ¿no? Exactamente. Ahora, pues lo que se comenta, lo que comentan ciertas personas por ahí, es si no te lo mandas nunca, Hacienda no lo va a saber. Bueno, sí, Hacienda no lo va a saber. Esto es el, la comparativa de si yo tengo un negocio, un cliente mío tiene un negocio y ha ganado, yo qué sé, 10.000 euros en IVA, aparte de 10.000 euros en IVA, y declara 5 y no lo puede trazar Hacienda por el 347, por lo demás de 3.000 euros, si no declara, Hacienda nunca se lo va a pedir. Bueno, eso ya lo veremos. Si le hace una complementaria y le pide a algún cliente y empieza a ver, al final se puede ver. A ver que si sí, te puedes escapar y puedes no tener que pagar, que yo no lo recomiendo en absoluto, paga lo que toca. Pero si te pillan las sanciones van gordas, ¿eh? estamos hablando de un 50% o lo van reducciones, sanciones, blanqueo de capitales, es que es bastante. Entonces, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Y luego, no lo declaro, es decir, yo no cojo y no lo declaro porque no me lo saco, lo dejo ahí en una cartera. ¿vale? ¿Y qué pasa si dentro de dos años, pero ya no estamos hablando de mil euros, el que haya ganado mil euros o mil euros, una cantidad... Que es tan grande como para que te duela pagar, que es una cantidad elevada, bueno, siempre duele pagar, pero más, pero no tan grande como para no hacer las triquiñuelas estas que dice la gente, que eso lo podemos comentar en otro, en otro vídeo, sí, que, que siempre tienen sus peros, pero bueno como para ya no hacer estas tiquiñuelas de mi monto, una empresa, me voy y tal, y hago todo este pipostie, porque eso sí si ha ganado medio millón sí, pero si ha ganado 20.000 euros, 10.000 euros, no te vale la pena. Entonces, me lo dejo y no lo saco en cuatro años, ya, ya, pero igual sí que lo necesitas en cuatro años, y cuando lo saques, ¿qué vas a hacer? Declararlo en esa declaración de la renta, y si Hacienda te pide explicaciones, te va a preguntar, te va a hacer que lo traces, y le vas a decir, no, es que lo tenía que haber declarado hace dos años, entonces te va a sancionar por no haberlo hecho, eso suponiendo y dando por hecho que en estos cuatro años, como he comentado, Hacienda no se pone las pilas y empieza a trazar cosas o a preguntar qué puede ocurrir también. A ver, nos estamos poniendo en lo malo, pero aquí la respuesta de cualquier asesor, que no es que... No vayamos con Hacienda. O sea, nosotros lo que queremos es que nuestro cliente pague lo mínimo posible. Pero una de las maneras de que nuestro cliente pase, pague lo mínimo posible es que no le sancione. Es así, porque si yo por hacerte por decirte si haces esto igual no, no te llaman o no, no te toca pagar y demás, coge y luego te toca pagar lo mismo, más el 50%, más una sanción de 300 euros, más una sanción de 1.000 euros... Dame claro. cuentas, tú qué gracia tiene. Al final estás pagando mucho más de lo que hayas ganado finalmente o estás teniendo muchos problemas, porque ya no es solo el pagar, que evidentemente a nadie le gusta, pero también todos los quebraderos de cabeza y todo el rollo este, ¿no? Al, que no. Y la normativa de a día de hoy de Hacienda de qué ocurre de si pasan cuatro años y si no se declara y tal, esa normativa en esto no hay precedente. Es decir, no existe nada, o no ha existido nada que sea tan de uso, porque ah, existen otras cosas totalmente distintas. Que tienes que tener un capital muy elevado para poder hacerlas y que es difícil de, de, de que lo tracen, estamos hablando de compras con IVA eh, en el extranjero y demás para, para pagar, que se hacen muchas triquiñuelas, pero hablo de algo que lo puede hacer cualquier persona de a pie, que es comprar criptomonedas, ganar dinero porque tienes suerte o eres muy bueno y no te lo pueden trazar. No hay un precedente para esto. Entonces, la normativa está verde. Verde es que prácticamente lo que están haciendo es una normativa de anterior para ahora. Pero crear una normativa desde cero y decir, tú tienes que declarar en el año, y no son cuatro años, es 20 años. Lo pueden hacer porque es tan fácil no declararlo que pueden cambiar la normativa perfectamente. Y no meterte cuatro años, meter 25 años para atrás porque las leyes tributarias cambian y se crean según la necesidad. Y si se ve que los cuatro años de la última fecha de presentación de la renta, no cuatro años físicos, pero de declarar no pasa nada que es lo que dice la gente, ya veremos si son cuatro años o no son diez o no son veinte. Porque tenemos un precedente muy importante y es que es muy sencillo para cualquier persona de a pie coger ese dinero que has metido, meterlo en una cartera... Y suponiendo que la normativa no cambie, no declaran en cinco años. De aquí a ese momento ya veremos qué ocurre. A mí me das un papel de un BOE firmado donde hace ahí, se pasan cuatro años y no pasa nada, y hablamos. Pero eso no está. Y además sobre todo de lo que vez. estabas comentando, que tienen que ponerse las pilas porque saben que hay una adopción, es poco a poco, va siendo lenta y tal, pero va siendo y no, no para la adopción. Sí. Cada vez hay más gente que opera en criptomonedas. Y también van a querer que la gente pague impuestos, como es evidente también. Yo, esto yo esto a... ya es otro tema, ¿no? de sí, Si sí, es no, justo, verdad. no es justo, pagamos demasiado o no. Son otros temas que podríamos hacerlos en otro vídeo perfectamente, porque creo que son bastante interesantes. Pero la realidad a día de hoy es que es muy ambiguo, las leyes son muy ambiguas porque, como bien has dicho, van adaptándose a las necesidades del mercado y también van adaptándose un poco a las necesidades reales o las que ellos consideran, ¿no? Porque, sí, no, porque ahora, está, ahora están usando normativa antigua, normativa, bueno, antigua, de otras cosas parecidas, mm. haciendo equivalencias y sacando una normativa actual. Es lo que te digo, un día podríamos hacer un vídeo, lo que pasa es que la gente se dormirá leyendo la, la pregunta de la Dirección General de Tributos y viendo todos los errores que han cometido porque han nombrado han hecho normativas sabiendo que un NFT es un token no fungible, diferenciándolo de que no se puede tratar como un token cuando es un token, en este caso, entonces, les falta bastante, pero tienen cuatro años para mirarlo y repasarlo y decir a ver qué ocurre. Entonces, a ver, en conjunto, no ¿qué recomiendo yo? Yo no puedo recomendar que no se declare como hace la gente, ¿vale? Me refiero, si yo te recomiendo a ti, mira, no declares, no pagues lo que tienes que pagar, si tú mañana no lo haces y tienes una complementaria, ¿Qué pasa? Yo te he aconsejado que no declares y si a ti te sancionan, te voy a pagar yo la sanción o la vas a pagar tú. Claro, la voy a pagar yo, evidentemente. Yo he tomado la decisión también al final, ¿no? A ver, yo voy a hacer lo que hacemos los asesores y llevamos haciendo toda la vida, que es intentar que paguen lo mínimo posible legalmente. Pero eso no es dejando el dinero ahí parado, sino legalmente intentando poner todos los gastos posibles, hablando y viendo. O sea, nosotros cuando hacemos el asesoramiento, cuando nos sentamos con una persona, lo primero que hacemos es que nos explique su, su caso, ver por dónde, qué está haciendo explicarle la fiscalidad en su caso. O sea, intentamos explicar y que la gente... No te hacemos la declaración de la renta, decimos tienes que pagar X o, o lo que sea. Te explicamos, intentamos dar conocimientos de cómo deberías de tratarlo para que tú entiendas. Y luego te damos mecanismos para eh, que a futuro tengas que pagar menos. Y sobre todo, que esto es muy importante, que hay muchos clientes que les ha pasado... Justamente por no habernos, no haber tomado la decisión de ciertas cosas que la aconsejamos, ahora con Luna han perdido bastante dinero. Pero no han perdido dinero por la bajada, que eso no se puede evitar. Han perdido dinero porque el año pasado ganaron dinero, si ese dinero lo invirtieron en Luna... Luna ha sido a pique, que prácticamente no vale nada, nada. Creo que hoy ya se ha dado por hecho que está muerta sí. y han perdido dinero, no tienen el dinero de los beneficios del año pasado y les toca pagar renta. Es otra cosa que hacemos, intentamos educar a la gente de cómo debería de tratar eso, porque es muy fácil invertir y hay gente que me puede educar a mí de cómo invertir, cómo hacer para... Evitar estos golpes económicos. Claro, porque en principio tenías un beneficio, hablando de la renta de 2021 y de tierra concretamente, sí, a ver, este año a cabo, ya no, Este la, año tienes, la, tienes que pagar sobre un beneficio que realmente tienes una pérdida. Sí. Voy a simplificar un ejemplo muy simple de un cliente. Uh -huh. Compró un bitcoin a 10.000, vendió el bitcoin a 30.000, es decir, ganó 20.000 euros. No, invirtió en otras monedas, pero al final terminó prácticamente todo en luna. Además al principio, o sea, creo que la compró por 50 o 60 antes de que llegara a 100, vale, metió esos 30.000 euros que, que si recordamos, si lo compró por 10 y lo vendió por 30, tiene que declarar sobre un beneficio a 20, uh -huh. metió Luna empezó a creer que hizo staking, hizo de todo, con el, el 20% de beneficio sí. que se hace y eso se le ha ido a cero es decir, lo que ganó con micro le ha pasado a valer cero y tiene que pagar, en la declaración de la renta, sobre 25 de beneficio, Cuando tiene cero en el bolsillo. Y no hay manera de compensarlo. Lo ahí tienes mal... que pagar sí o sí, porque... Bueno, claro. Bueno, sí, claro. O no pagarlo bueno, y que sí. hacienda que y... tener una deuda. Claro. Y si sí, no, está claro, está claro. Aparte le ha salido el cuadrito y a ella no nos dé libras. Claro. Vale, Miguel, pues para ir finalizando el vídeo, me gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son los servicios que ofreces Vuelvo a repetir que la web estará abajo en la descripción del vídeo, que está todo súper detallado. También tienen tu contacto y demás, ¿no? Para poder contactar directamente contigo. Pero explícanos un poco, porfa, cuáles son eh, los servicios que ofreces. Vale. A ver, lo, lo primero que hacemos es lo que he comentado. Es un asesoramiento con el cliente. Intentamos que no sea en persona por el tema del tiempo de desplazamiento. Suele ser online. En el cual pero es, bueno de es todos mejor. modos estás en Valencia sí. y si alguien prefiere sí. ir a tu oficina o lo supuesto. que sea no hay problema sí, el otro, el otro, sí sí tengo la semana pasada tuve varios clientes que vinieron uh -huh. sin ningún problema en persona cara a cara y la hablamos lo intentamos es lo que he comentado eh, ver el perfil del cliente intentar explicarle lo que ha hecho para que entienda la tributación, cómo funciona, porque al final lo que queremos es educar y que, lo, y que esta persona, a ver, no es que no lo necesite, pero si esta persona sale con conocimientos, mejor que si sale sin conocimientos. Claro, por supuesto. Es, muy, es muy sencillo decir, te vas a, haz esto y te sale a pagar X, pero si, si te quedas con eso, no has aprendido nada. Es por qué. Mirar eso y luego, pues depende. Yo tengo muchos clientes que vienen de su asesor, de su asesor tradicional, que son asesores muy buenos en fiscalidad, laboral y contable, pero se pierden un poco... En, el, en este mundo. Porque este, es mundo es no, también. este mundo no es solo he comprado un vínculo y lo he vendido. Este mundo es he hecho muchas cosas y ya no te digo la gente que viene con bots que han hecho 100.000 transacciones. Tienes que tener, en este caso, si tienes coin tracking tienes que saber usarlo, tienes que saber mirarlo porque a veces se lía bastante, tienes que mirar las transacciones, tienes que hacer comprobaciones. Y todo eso no es lo sencillo. Claro, eso. para el que no sepa un poco qué, qué es CoinTracking, eh, básicamente no. es un programa el cual puedes añadir las APIs de cada exchange que estés utilizando o incluso manualmente de las billeteras que tengas externas oh. o cualquier cosa. Y te ayuda a hacer, es una especie de Excel nivel, <risa> nivel bastante alto en el cual te ayuda a hacer una, un informe fiscal sobre todos tus movimientos sí. y demás. Sí, te traza todo lo que has hecho y te lo recopila de manera que puedes ver por meses, por días, por el año entero, los movimientos que has hecho, si has tenido beneficio, no has tenido beneficio. Ajá. Siempre y cuando lo utilices como toca. ¿Vale? Lógicamente yo recomiendo. Si sí, has tenido pocos movimientos, no hace falta la de pago, pero si has tenido bastantes, usa la de pago, porque la verdad es que, claro. te digo, no te das cuenta, a mí me ha pasado, no te das cuenta, empiezas a hacer movimientos y de repente pasas de, créate que has hecho 5, en un día has hecho 90, y ya no te digo en el año. Sí, sí, perfectamente. De semana, te plantas, entre 100 de compra y está vendo, compro y está vendo, vuelvo a comprar, vuelvo a vender. Hacemos eso, luego hacemos reuniones grupales, en uh -huh. este caso, tengo gente que viene y en su momento determinado, cuando comencé con esto, se reunía y venía él con las dudas de él y sus amigos. A mí las dudas de los amigos no me importa que nadie venga y me pregunte, porque al final es un, es un asesoramiento y no tengo ningún problema, pero es una, algo que se alarga mucho tiempo y terminaba siendo costoso. Incluso llamadas a la, a la gente que conocía, de oye, ¿qué era la duda que tenías? Es muy difícil. O sea, yo te, yo te explico algo a ti, incluso lo tienes que explicar a un tercero y siempre se pierde información. Claro, eso sí, sí, totalmente. Ahí, ahí creamos lo que es, son las reuniones grupales. Lógicamente por un precio inferior, en vez de reunirme con una persona, te reúnes con tres, cuatro cinco como máximo, nos reunimos, siempre con un tiempo de preguntas para cada uno, porque pues es una locura. Se hace el asesoramiento básico a cada uno y se explican las dudas de cada uno. Y luego, lógicamente, hacemos lo que es la declaración de la renta. Y es como he comentado, hay clientes que vienen y dicen, mira, yo tengo mi asesor que me hace la declaración de la renta, pero esta parte no se va a hacerla. Se lo miramos, le damos el importe para que el asesor pueda ponerlo su declaración de la renta y ya está. A mí nunca me ha gustado pisar el trabajo de los demás. Es una cosa especializada que dentro de muchos años lo sabremos hacer todos, pero por ahora no es así. Entonces, uh -huh. cada uno hace lo suyo. Vale, perfecto. Pues creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Creo que hemos tocado uh -huh. temas que realmente aportan bastante valor. De todos modos, volvemos a decir que la web está abajo con el contacto y demás. Y todo el que tenga dudas, pues que no tenga ninguna duda, valga la redundancia, de llamarte y de, y de comentarte lo que quiera. De todos modos, me gustaría también añadir, que cualquier tipo de sugerencia la pueden dejar abajo en la caja de comentarios para próximos vídeos que realicemos. Si vemos que hay alguna pregunta que sea interesante, poder responderla. no Ya no es únicamente responder en el comentario escribiendo, sino que la vamos a responder directamente en un vídeo. Por lo tanto, os animo a que, a que preguntéis cualquier cosa que, que os interese. Vale, Miguel, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad es que tenemos muchas ganas de volver a traerte para hablar de más temas porque creemos que hay mucha actualidad respecto a todo, la, a todo el mundo de criptofiscalidad y demás. Así que nada, un auténtico placer. Espero que tengas un excelente día y muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer que me hayas invitado. Espero volver y espero que todo te vaya muy bien a ti y al canal. Y nada, lo he comentado. Cualquier duda que tengáis, aquí estoy. Un placer. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Vale, hasta luego.